Hola amigos de América Latina Soy Víctor Ramírez, soy Villarreal, santo hechicero espiritista y brujo Más efectivo en América Latina Es usted de las mujeres que le quiere sacar dinero a su marido Es usted eh, De las mujeres Que le pide, le pide a su marido Y le da, le da, pero le da gradualmente Pero usted quiere más y más y más Yo puedo hacer que ese hombre Le dé todo cuanto usted le pida Yo lo puedo embobar Yo lo puedo aflojar Yo lo puedo enloquecer Yo lo puedo atontar ese ritual lo hago con un murciélago, un murciélago del Amazonas, un murciélago salón aseo. Yo cojo la baba del murciélago salón aseo, sí. Me manda la fotografía, la persona, nombre completo, y yo a esa persona para que cada vez que usted le pida dinero, él se lo dé. Usted mujer que se antojó de un par de zapatos maravillosos, que se, encargue, se le ese antojó de un abrigo de pieles. Ahí tiene su marrano quinto para que le saque dinero. Su marido tiene dinero, ¿verdad? Y no es tan complaciente con usted como usted quisiera. Yo puedo aflojárselo para que le saque todo el dinero que usted quiera. Si quiere hacer la lipo, si quiere colocar eh, silicona, glúteos, senos, yo puedo hacer que su marido le la complazca en todo. ¿Cómo hago este trabajo? Ya les comenté, con el murciélago salamaseo traído del Amazonas. Únicamente no es traer el murciélago ya. Hay cierta clase de rituales que hay que seguir. Y en ese tipo de trabajo, si necesito que usted me colabore desde su casa con unos rituales muy sencillos, de los cuales yo ya le daré instrucciones y yo le voy a hacer enviando videos y fotografías del trabajo que voy a realizar. No olviden contactarme a, a Víctor Damián a Rosso Villarreal, atrévete ya. Ah, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta, activar la campanita y visitar mi página web. Atrévete y déjate sorprender.